que le permite diseñar, desarrollar y fabricar todos sus calibres a nivel interno. Hablemos de algunos relojes sobresalientes de esta marca, aunque sin pensar demasiado, porque la gran mayoría son excelentes. Empecemos por el LUC Flying T-Twin. Es la primera vez que la marca desarrolla un movimiento con turbillón volante. Esta complicación, que sirve para aminorar los efectos de la gravedad en la precisión, es una de las más atractivas de la relojería actual. La firma decidió presentarla en una caja de oro ético rosa, su oro Fair-Mined, que cumple estándares de sustentabilidad. La esfera también es de oro macizo con superficie gris rutenio y está decorada con un guilloché con motivo de alveolos hechos a mano que simbolizan una colmena. Otro lanzamiento importante es el LUC-4, con caja de oro blanco de 43 milímetros de diámetro y esfera en tono verde grisáceo con acabados satinados en vertical y trabajados a mano luego tenemos el LUC XPS Twist QF con caja de oro ético blanco y esfera azul-gris satiné acompañado con una correa hermosa azul-gris mate cosida a mano su mecanismo es automático con micro rotor y 65 horas de reserva de marcha las iniciales QF significan que ha obtenido el certificado Quality Freire que es una edición limitada de 250 piezas y tenemos también finalmente el LUCXP esa es belleza pura el color azul de la esfera combina la perfección con los números e índices en apliques de oro rosa y la correa es una maravilla